Hoy entrevistamos al señor Luna, que como director del Palacio de Feliz Congreso de Marbella, y Miguel Luna nos va a hacer un balance ya de todos los eventos que está programado, Miguel, pues uh -huh. estamos encantados de poder dar a conocer de primera mano todos los eventos y proyectos que hay en el Palacio desde ya, desde ya, porque ya tenemos sí. en puerta un montón de cosas, me gustaría pues darlo a conocer con nuestros telespectadores. Muy bien, Elena, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí. Eh, yo me recompré el día 1 de septiembre al trabajo, porque he estado unos días estuve enfermo y bueno, ya estoy bien en forma y, y trabajando. Tenemos, eh, he sacado digamos lo, los congresos más importantes que tenemos para de aquí a final de año, ¿vale? Hay muchísimo, diariamente hay muchas cosas más, pero he cogido lo más relevante y lo más importante para de aquí a final de año. Entonces, eh, pr próximamente haremos un... Esta mañana está la alcaldesa aquí y vamos a preparar una nota de prensa, una rueda de prensa con todos lo, los eventos que hemos tenido durante el año 2022. Balance. Y un balance de todo lo que ha habido, lo que genera económicamente en la ciudad, porque es, somos turismo congresual, es decir, que es eh, aquí... Mmm, eh, ...digamos que los hoteles, los restaurantes... ...Casco Antiguo, Puerto Banú, ...todo eso vive mucho de, del turismo congresual... ...y son muchos cientos de miles de personas... las que pasan al cabo de un año... ...cientos de miles de personas... Cualquier congreso pues... ...son 1.500, 3.000, 2.000... ...y entonces pues, pues... ...digamos que no paramos... ...bueno en principio... ...contarte los eventos más importantes... ...que tenemos desde aquí a, a final de año... Los eventos más importantes son 18 congresos en total, hay unos 18, 19, 20 congresos en total. Y empezamos el día 9 de septiembre, este viernes, el viernes día 9, empezamos viene, no? con los, el concierto del Brothers, que es del Daddy Straiter, una banda que de los 30 años... De, del aniversario de Darius Stray, en el auditorio B de, de, del Palacio de Congreso. Auditorio y B. esto tiene un, que comprar entradas? O sí, tiene que comprar las entradas. ¿Aquí, justamente en el Palacio. No, en el Palacio no, se, no algo... se vende a través del corte inglés y hay dos o tres sitios más que está puesto la, en la cartelería. El, el precio anda sobre 50 euros por ahí. Sí, exactamente. <risas> sí. Es, eh, digamos no es Dar Stray es un, son una, una banda digamos ¿no? que sí. hace toda la música de Dar Stray historia, o sea, que... sí y después día 15 de septiembre tenemos un concierto benéfico eh, en favor de Ucrania se está haciendo muchas cosas a favor de Ucrania aquí en, dentro del Palacio Fuera de Congreso y viene una, eh, eh, eh, una la sección Maidan que es la que lleva el tema de Ucrania ...y es un concierto benéfico... ...después el 17 y 18 de septiembre... ...tenemos el seminario... ...Certificación en Historia... ...Geografía, sí. Uso y Costumbre... ...en el Auditorio P... ¿Y en qué consiste este evento Miguel? Eh, es un... Eh, ...tema de Historia... ...y Geografía... ...y Uso y Costumbre... ¿Es de, de, una dentro gente de... relevante también del sí. sector para explicar...? Sí, exactamente... ...es un tema bastante interesante... 17 y 18 de septiembre y de, luego tenemos la, la feria de, de diseño que es del 22 al 28 de septiembre la primera de la feria porque tenemos dos ferias de arte y diseño ahora mismo están montando la parte de arriba 3.200 metros cuadrados que están montando todos los expositores y demás y esta es Design Week en Marbella en la sala de exposiciones esta es del 22 al 28 de septiembre el 24 de septiembre tenemos el congreso de cirugía podológica, podológica en el hall y auditorio A, eh, tema de podología. Después el 6 de octubre tenemos el congreso de la cadena SEL Experta Conferencia con el doctor Mario Alonso Puch es eh, un señor bastante importante dentro de lo que es la prensa y demás y es un congreso de mentes expertas en conferencia y después el día 8 de octubre tenemos el musical infantil grupo Cosquillas en el auditorio C es decir, como bien estamos viendo tenemos digamos yo lo enfoco esto como un hotel es decir, que nosotros estamos aquí para vender eh, tenemos tanto musicales como congreso como... Eh, cultura, cultura arte, arte, de todo, todo, ¿no? todo, es decir, yo estoy yo teniendo disponibles salas o halls y demás, lo vendemos, es decir, lo, esa es la función que tiene el Palacio Feria y Congreso, Está preparado para eso, acondicionado claro, es para eso, y estamos, digamos, el equipo estamos, para la música, claro, para el sonido... Y, y que estamos en el mejor sitio de, de que puede tener una ciudad, eh, normalmente los Palacios Feria y Congreso están a, la a las salidas de la ciudad, ...nosotros ya nos hemos quedado en el centro de Marbella... ...está muy bien porque tiene hoteles cercanos, transportes cercano, ...sí, tenemos hoteles de 5, 4, 3 estrellas al lado uh -huh. de, de eso. ...la playa la tenemos andando a 5 minutos... ...y el palacio, eh, perdón, el casco antiguo de Marbella está también andando a 5 o 10 minutos andando... Uh -huh. ...tenemos transporte público que, y un, un parking bastante grande también... ...que tenemos aquí al adyacente... Entonces, también en octubre tenemos el campeonato Mr. Universo Pro. Esto digamos que es eh, eh, físico culturismo. Está tan de moda, hay ¿eh? tantos que, eh, que, que vamos a ver los cuerpazos. Están veniendo muchísimos congresos de, de Mr. Universo, el campeonato de España, el campeonato uh -huh. de Andalucía. Y entonces, pues eso lo tenemos el 15 y 16 de octubre. El 22 de octubre tenemos concierto eh, del artista Monatik, que es para Ucrania también. Es un cantante de pop, eh, música pop, eh, bastante famoso, y, y va a venir y va a actuar para recaudar fondos para Ucrania. Uh -huh. Digamos que estamos apoyando 100%. Desde los no, no el Palacio, ¿no? sino Marbella en sí, como ciudad, estamos apoyando. Marbella muy solidaria y se vuelca con sí, todo esto, ¿verdad Miguel? Que lo estamos tenido, viendo día a día. Eh, durante la pandemia hemos estado recogiendo comida, ropa y todo eso para, para la gente necesitada, ¿no? la gente más necesitada. Es decir, que, que también tenemos un tema bastante importante para ayudar a, a los más necesitados. Bueno, el 27-28 tenemos el Gran Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña el ...que es un año más, porque ya se ha hecho durante muchos este años... ...se está haciendo todos los, años, todos los años, excepto los dos años de pandemia que hemos tenido... Uh -huh. ...que por lógica no se podía hacer porque no bueno, podía no, no, gente... no había capacidad ni nada... ...digamos que aquí a este, a este viene eh, vienen juristas a nivel nacional... De, ...de jueces, fiscales, abogados... ...es decir que viene gente muy muy muy importante a dar ponencia y, y eso por ejemplo... Pues llena muchos hoteles. Pues son muchos, son más de mil personas. Claro. Y, y se hospedan en Marbella, comen en Marbella y viven en, genera en Marbella. genera de... mucho dinero aquí en Marbella. <ríe> eh, después tenemos el, del 3 al 13 de noviembre la segunda feria de arte y diseño. ¿Eh? ...que lo lleva haciendo ya desde... ...pues lleva 6, 7 años... ...desde que yo estoy en el Palacio empezó a hacerlo... Sí, sí, este señor Alejandro, además, Alejandro, sí. ...Alejandro Zaya que es un señor argentino... No ...hay gente de todos sitios, de Barcelona, de todos lados... Hay no, ...viene de todos lados la y del extranjero... ...y de países también vienen diseñadores y demás... ...de fuera de España también... ...con lo cual es lo mismo que te hemos dicho... ...es ¿eh? sí, decir, al final genera... ...unos ingresos, aparte del Palacio... ...que genera ingresos en el Palacio... ...pero genera unos ingresos en la ciudad muy, muy importantes... ...esta mañana estaba hablando con la alcaldesa... ...y vamos a hacer un balance económico, social económico... ...de lo que ha sido el año 2022... ...de lo que realmente... Eh, eh, ...mucha gente no sabe, pero el Palacio Feria y Congreso... Eh, ...de Marbella... ...como de, de cualquier parte de, de, de España... ...genera muchísimo dinero... Yo estoy, estoy dentro de, de los palacios, feria y congreso de Andalucía. Soy, eh, digamos, una de las personas que está en la, en la ejecutiva y realmente no se le da el valor que tiene un palacio, feria y congreso. Si el palacio, feria y congreso de Marbella no lo tuviese Marbella, pues otro gallo cantaría. Así que es súper necesario. Es, es Pero lo bueno es que nos hemos quedado en el centro de Marbella. Pues sí, si, te, es que, si tú te vas a Sevilla o a cualquier ciudad, bueno, quitando Córdoba, Córdoba, que está en el centro, está pegado a la mezquita, el resto suele estar a las afueras, como los campos de fútbol, siempre a las afueras de la sí, ciudad, me sí, sí, no lo sí, ven a ver bueno, en hay este caso. Es un lujo el que tenemos para el palacio. Después tenemos el 12 y 13 de noviembre Dancing Star. es el campeonato de España de flamenco, eh, pero a nivel de España, de a lo mismo, genera una, una, una infusión de dinero en, en hoteles, en, digamos que tenemos congresos para hoteles de 5, de 4, de 3, pensiones, es decir, aparte hoteles, es decir, que realmente hay gente que, eh, un tiene un poder adquisitivo más alto, otro más bajo, entonces pues esta, esta, esta, esta gente eh, se hospeda en Marbella y lo tendremos también aquí 12 y 13 de noviembre con lo cual los que los que vayan ganando se, se quedan aquí a, a vivir muchos vienen al Palacio Federal de Congreso pero después vuelven por qué porque a lo mejor por primera vez visita la ciudad de Barbella y y, y, y y después vuelve con la familia ...a pasar fue sí, sí. pues, yo qué sé, un fin de semana o... ...está seguro que el que venga aquí se enamora de Marbella... ...está clarísimo, repite... está clarísimo... ...esto yo, yo, yo le llamo el paraíso ¿no?... O el, paraíso. ...el paraíso, el paraíso... ¿no? <risa> ...el paraíso no hay que ir al Caribe para estar en el paraíso... ...nosotros estamos en el paraíso... ...entonces tenemos este campeonato del día 12 y 13 de noviembre ¿no?... ...pues, to, pues toda la gente que esté aficionada al flamenco... ...pues pueden pasar por aquí... Y, ...y estamos el 12 y 13 de noviembre... ...después el 15 de noviembre tenemos el espectáculo... ...Sobre las cuerdas de la lluvia... ...esto es un teatro ruso... ...un teatro ruso... Eh, ...digamos que... ...son... ...como bien sabemos... Eh, ...aunque está el conflicto Ucrania-Rusia y tal... ...pero hay muchísimos residentes rusos en la ciudad... ...en la costa... ...entonces pues... ...ellos van a hacer el teatro este... ...que se llama Sobre las cuerdas de la lluvia... Eh, el 18 y 19 tenemos un congreso de arritmias cardíacas. Eh, coge el auditorio, el, el, el hall, pre-hall, eh, ese que es un tema bastante importante a nivel médico. ¿no? Pues sí, está avanzando muchísimo. Además que hay muchas personas sí. que gracias a estos estudios que hace y se cura mucha gente y se puede prevenir. Exactamente. Eh, yo solo asistí a este tipo de eventos porque aprendes mucho, ¿no? Aprendes hay que muchísimo. Venir, hay que venir a... Exactamente. Pues entonces esto de arritmias cardíacas, 2022, lo tenemos lo hemos tenido también otros años, uh -huh. pero volvemos a la pandemia. En los años de pandemia no ha habido nada. Entonces son congresos médicos que en definitiva son importantísimos. El tema de, de los congresos médicos son importantísimos. El 21 al 24 de, novembro, de noviembre tenemos el congreso de la Asociación Española de grimpers Esto es pre-hall, hall y auditorium. Eh, green, green Keepers esto es el, lo suele hacer el, el Ayuntamiento de Marbella después el 15 al 17 de diciembre tenemos eh, la Feria de la Construcción habéis, Marbella ya habéis, ya Home ya habéis, Meeting ¿Esto es solo de la construcción? ¿Dedicado o plenamente a la construcción? Al tema de la construcción es decir que es una feria que está muy interesante uh -huh. de, todo relacionado con la construcción uh -huh. donde habrá ...pues eh, inmobiliaria, de habrá todo tipo de, de tecnología de, cosas de todo muy un poco, vas, ¿no? ¿no? de domótica y de todo Sí, eso. concierto, este Y después, el 17 de diciembre, tenemos un concierto de Camela. Eh, Camela, que digamos que estos conciertos no lo paga el ayuntamiento, decir, ellos, eh, ellos son Contrata... su, contratan el palacio. Eh, en principio tiene eh, el auditorium, depende de la venta de entradas como vaya... Pues lo abriremos o panelamos uh -huh. o lo que sea, pero vaya, el mínimo, el más pequeño anda por cerca de 600 personas. Esto muy es bien decir, mucho. hasta 1520 personas pueden tener y están todas numeradas. Son entradas, las butacas son nuevas y están numeradas por filas y después por asiento y demás. Bien organizado todo. Sí, sí, no, eso está. La verdad uh -huh. es que el primero que cuando. La alcaldesa me nombró, yo ya era director del Palacio Feria y Congreso y Turismo, yo ya las dos cosas, pero cuando me nombró me dijo, Miguel, prioridad, y le, le dije, alcaldesa, la prioridad en principio son las butacas. Entonces en el tiempo que tuvimos a Audi, Audi Volkswagen aquí en el palacio, mm -hmm. ellos lo pagaron todo, pagaron todo el palacio mm -hmm. entero de arriba abajo, pero yo mientras me, me ocupé de cambiar todas las butacas, a mí 520 butacas nuevas, nuevas. ...además es una empresa que salió a concurso público... ...y es una empresa del norte de España... ...y eh, ellos realizaron el Gran Teatro de Moscú... ...es decir que muy muy muy bueno y, y una calidad buenísima... ...es decir, es de las pocas cosas que sale a concurso público... Que, ...que lo dejaron perfecto... ...ahí están y están nuevas nuevas... ...y después el 22 y 23 de diciembre ya en Navidad digamos... ...se puede decir... ...tenemos el musical El Cascanueces que ya lo hemos tenido como podemos ver aquí atrás, lo tuvimos también aquí, lo de, bueno, fueron, son artistas del este. Normalmente viene gente de primer nivel, o Ucrania, Rusia, o cualquier país de esto, pero de primer nivel, y el musical no sé. Entonces eso lo tenemos del 22 al 23 de diciembre. Y bueno, y seguimos cerrando... Más eventos. Ya, para, eh, ello, ya digamos, que para el año que viene. Aparte, ya de, aparte de esto que he estado, he estado comentando, Uf. tenemos muchísimos más eventos a nivel de delegaciones. Sí, pues eh, se llama privadas. Exactamente. Ahora mismo tenemos también un tema de abogacía en la parte de la sala azul, uh -huh. que hasta esta mañana el alcalde está aquí para inaugurarla y, y son todos abogados. Está Salvador Guerrero, que es el, el anfitrión. ...y vienen también ponentes de Valladolid de muchos sitios... ...por lo cual se hospedan aquí y los que han de ciudad, ...yo tengo que tirar para la casa... Yo que sí, se hospedan y comen aquí y disfrutan de la ciudad... ...y después volverán a la ciudad... ...seguro... Y bueno, pues nada, ya los proyectos de, ya no irás contando, para bueno, los proyectos sí. ya del nuevo año 2023, que ya lo, casi lo tenemos en puerta, porque ahora tenéis sí. una agenda bien apretadita, y me gustaría recordar a, para todo el que quiera, y bueno, pues eh, no haya tenido un papel a mano para anotar los eventos que hay, una página web eh, que pueda la gente mirar las cosas punto por punto. Y, eh, y nuestra web, que es Palacio Ferio, Palacio Congreso de Marbella, uh -huh. Aparte de todos los eventos que hay, pueden hacer una visita virtual también, que la hemos grabado con drones y todo esto, y se puede hacer una visita virtual dentro del palacio para ver las salas que tenemos, cómo son y demás. Además, tiene también, aparezco yo digamos, presentando el Palacio Congreso y Congreso y la verdad que tenemos, la web también se ha cambiado, nueva, también nueva, digamos, todo se está haciendo nuevo. Y como bien sabéis, el holo y pre -hall lo tenemos también con arte. Porque para tener eh, la, las paredes vacías, pues prefiero tener arte uh -huh. que ni pagan ellos ni nosotros cobramos. A mí me, me pagan en, en, digamos, en, en tener arte y, pues, y toda la gente pueda ver lo que hay. De vez en cuando cambiamos de artista y nada, ahí estamos. Pues muchísimas gracias por atendernos, señor Luna. Siempre es siempre un placer para nosotros. Y bueno, pues nos veremos porque hay muchas actividades. Y bueno, lo primero que ya me lo tengo notado, que es la decoración, que nos encanta todo Y aquí en Marbella hay mucho que decorar porque nos cansamos de las cosas, sí. hay que renovarla hay y, que renovar. y nos da mucha idea. Así que siempre es un placer. Yo, como digo siempre, es. yo vengo del mundo de la hostelería, ¿no? Yo, aunque llevo ya el 50%, llevo en el ayuntamiento de Marbella. Pero yo vengo de un hotel cinco estrellas que me tiré 23 años trabajando y, y como todos los hoteles hay que renovarse. Renovarse, morir, es decir, y el Palacio de Feria y Congreso sí, sí. tiene que renovar como empezado y digamos lo tenemos ¿Que renovado. Que al día de todo. Que estáis al día de todo. Y además, además tenemos unos ingresos muy importantes que ya pasaremos, haremos una rueda de prensa y, y la verdad que económicamente pues está teniendo su fruto. Muchas gracias, amigo, por atendernos señora. y que me alegro que ya estés recuperado. Muchas gracias. de trabajo, como siempre, a el del cañón. <risa> y nosotros pues, estaremos aquí para ver todo lo que se está desarrollando. No, esta esta, esta a vuestra casa, como bien sabéis, para siempre. Gracias. Para lo que necesitéis. ¿vale? Bien, bien, gracias. gracias.